Ahí vemos las imágenes de la madrina de la parada, Charitín Goico, una mujer que se ve espectacular. Yo creo que esa alegría que la caracteriza le ha dado la eterna juventud y la eterna alegría. Continuamos con el desarrollo de esta parada espectacular, viene la madrina Charitín Gueco pasando casi junto a nosotros en estos momentos, el concejal y Danis Rodríguez también anda por aquí señores, la gente está en el pueblo, los dominicanos estamos muy bien representados aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, mucho entusiasmo, mucha alegría, la verdad que es un gran desfile nacional dominicano y Danis Rodríguez. ...nuestro concejal, mi amigo de tantos años... Eh, oriundo de la provincia de España, de Medio. ...y Daniel, ¿cómo te sientes con este regocijo dominicano hoy acá? Claro, y nacido en el hospital de Moca... amigo allá de mi amigo Manuel Grullón Papín... ...de Freddy de Fernando Rodríguez... Eh, creado también en Medio para mí un honor... ...primo de Pedro Fernández también, ese gran periodista franco macorizano... ...para nosotros es un honor de que hoy la tecnología nos une... ...lo que ustedes han hecho, que comenzaron en San Francisco que se han expandido por toda la región, hoy se conectan en el mundo. El mundo de hoy no es la televisión que se está viendo en este momento, solamente es la tecnología. Por lo tanto, como alguien nacido en Moca, criado en Israel al medio, de una familia pobre, mi mensaje para cualquier joven pobre de nosotros es que la pobreza nunca puede ser un obstáculo para uno tener grandes sueños. Y que los dominicanos que estamos en Estados Unidos, igual que en nuestro país, somos los más alegres del mundo, pero también somos los más honestos y los más trabajadores. Y Dani, ¿cómo va todo contigo? ¿Todo bien en cuanto a tu distrito allá? Bueno, muy bien. Nosotros tenemos el puesto de concejal con ustedes en la 181 cuando comenzamos, cuando estaban aquí. fueron un pilar fundamental. En este momento mi puesto está tanero del 22. Estoy explorando la posibilidad de correr para el puesto de congreso en el ProN donde la mayoría son dominicanos, que dejará José Serrano. Yo creo de que si el congresista es para allá y yo podemos trabajar juntos buscando ese objetivo podemos darle a los dominicanos un segundo puesto en el Congreso, pero eso todavía lo estamos analizando. Hoy está tu mensaje de nuevo para la República Dominicana que se está viendo allá. Que no, solamente, que no solamente con Charipín y con Rudy Pérez y que en todos los artistas celebramos que con el mambo, con el merengue, con la bachata, somos dominicanos, también somos dominicanos, una doña que trabaja vendiendo bicharas con dulce, un taxista pero que trabajando duro, forman a un policía, a una doctora, a un economista, eso es lo que somos los dominicanos, personas emprendedores, además de ser lo más alegre del mundo. Bueno un abrazo y Dani Rodríguez, Gracias. nuestro concejal, qué bueno tenerte siempre. Gracias. Bueno continuamos con más. Ahí viene Charit.